Hola, bienvenidos a este nuevo video. Como saben, cada 9 de septiembre se celebra el Día Mundial del YouTuber. Por lo tanto, este video es muy especial. Lo hago con todo el cariño para todos nuestros colegas youtuberos del mundo. Vámonos. La primera cuestión, ¿por qué empezamos? En mi particular, pues me puse a revisar <risa> muchos vídeos y encontré... Uno de los primeros videos que subía a las historias de Instagram Que era subir un chiste diario Y bueno, quiero mostrarles aquí Cómo es que yo empecé en esta aventura Hola, feliz inicio de semana Puede ser un niño que hablaba con su madre y le decía Mamá, mamá, qué rica está la paella Entonces la madre le dijo Si deseas hijo, repita, repita ¡Mamá, bueno ¡Mamá, mamá, bueno mamá, qué bueno está la paella Mamá, qué bueno está la paella Mamá, qué bueno está la paella Hola, feliz juevesento bueno, en el colegio la maestra pregunta, María, dime una palabra que tenga muchas O. Oh. María responde, goloso, prof. La profesora dice, muy bien, ahora tú Pepito. Pepito se queda pensando y dice, ¡Gol! Bueno, se encuentran dos amigos después de tiempo sin verse y el uno le pregunta al otro, eh, ¿A qué te dedicas, Juan? Bueno, la verdad es que yo soy traficante de órganos. El otro sorprendido le dice, ¿Pero cómo? ¿Que no tienes corazón? No, ese me llega el jueves. ¡Feliz martes! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes o no sabes? Yo creo que sí sabes. ¿Qué le dice un foco a otro foco? Tanto tiempo dando luz y no tenemos ni un foquito. Me hace muchísima ilusión verlo y es que la verdad a veces como que se nos olvida ese el por qué empezamos. El si hacemos cosas que nos gusten, cosas que de verdad las sintamos. Y sea cual sea la cantidad de gente que decía, pues si tú eres feliz haciendo, hazlo. Pero no eh, el éxito de la vida o el éxito de, tuyo va a depender de la fama o de cualquier cosa. Hay otras cosas más importantes como la familia, la alegría de compartir con tus hermanos, con tu mami, con tu papi, con tus tíos, con tu, tus abuelitos. <ríe> Eso es eh, mucho más importante y sí, bueno si puedes conseguir esa familia virtual si logras llegar a un público pues que, que siempre no te olvides de, de eso de por qué empezaste y y de qué es lo que quieres hacer para el mundo hasta aquí el video de hoy ha sido un video bastante espontáneo un directo del corazón y bueno lo despido aquí te agradezco mucho por verlo te animo a seguir haciendo contenido y nos vemos en un próximo vídeo vídeo vídeo vídeo en donde estaré eh, recomendando canales de youtubers hasta pronto primines cuídense mucho chao